Si quieres ser formador de formadores, este curso está pensado para ti. Capacítate para programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas. El contenido multimedia te facilitará el aprendizaje y las actividades autoevaluativas te permitirán conocer tu progreso en el curso, del que en todo momento estarás informado. Además, contarás con el apoyo de un tutor, que te acompañará durante todo el proceso. En 370 horas podrás formarte y conseguir la acreditación de tus nuevos conocimientos sobre didáctica para formación profesional para el empleo.